Mi nombre es Julián. Esto me encanta cantarte y prepárate porque se viene la fiesta. Me encanta cantar, me encanta tocar, me encanta estar me encanta. Quédate hasta el final que hay una sorpresa porque tenemos que elegir juntos el nombre de un amigo muy importante. Hey, cumple años. Esto me encanta cantarte, mi nombre es Julián. Acordate, acá abajo te podés suscribir, le podés dar a la campanita para que te lleguen las novedades. Estamos los sábados y los miércoles, o los miércoles y los sábados, como le quieras decir. Mandale este video a quien te parezca que le puede servir, a las señas de fresco, de jardín, maestras especiales, o para vos mismo, para cantarlo, para bailarlo, para disfrutarlo en un propio feliz cumpleaños. Si querés dirigirlo, también lo podés hacer en el tutorial en el que te dejo acá arriba que dice ¿Cómo dirigir una orquesta sin saber música? Bueno, ahí vas a ver que hay un ritmo de tres tiempos donde aparece el feliz cumpleaños para dirigirlo aún sin que tengas que haber pasado por un conservatorio como me pasó Acordate, nuestro sapo, le vamos, este año lo vamos a bautizar, le vamos a poner nombre a la mascota de Me Encanta Cantarte. Te dejo para que lo pienses, me mandas el nombre, lo charlamos y después a lo largo del año lo vamos a ir votando. Eso es todo, te deseo una hermosa semana, nos vemos en el próximo programa y hasta la próxima.